El propósito con esta iniciativa es generar discusiones necesarias sobre lo que se encuentra pendiente en materia de autonomía inspirado en los ecos de la Constitución de 1863, y se deben dar dichas discusiones dado que nuestra Constitución del 91 generó en esta materia grandes expectativas que no han sido cumplidas. Es más, sus textos son casi irrecon irrecon irreconocibles en la realidad de la gestión pública, así en el contenido de los artículos 287, 288 y 302, entre otros artículos superiores, para no referirse sino a estos textos esenciales, para cierran si ahora desdibujarse. Son hoy enunciados abstractos, sin verdadera traducción en la realidad que se vive en los territorios, pues es cada vez más evidente el retorno a fórmulas de definición de políticas y gestión de lo público esencialmente centralizadas, que dejan un espacio homónimo al ejercicio de las competencias propias y a las posibilidades de definición autónoma de aquellos asuntos